Señores, estamos aquí... ¿Cómo que voy? Yo que ando conmigo, ellos moviéndome tanto. Señores, eh, después de la pausa estamos aquí con representantes de lo que es Frente Amplio de la Lucha Popular, Falpo, el glorioso Falpo. Aquí tenemos a Ariel Paulino, cariñosamente Sanchero. Buenas tardes, hermano. Saludos, buenas tardes, Neto, y buenas tardes a los demás amigos y la compañera. Eh, por invitarnos, darle las gracias a este prestigioso programa que cabe decir que tiene buen rating lo ha asumido la población. Ah, tú sabes cómo es. <risa> se está bien. Está bien, no, no, este, la es una realidad eh, Nos visita para hablar sobre eh, la, los arreglos florales. Eh, la ofrenda floral, ofrenda floral. La ofrenda floral que se le hizo allá el fallecido nuestro amigo. Vladimir La Antigua, eh, el proceso, cómo se dio todo eso, que se vio eh, bien organizado. Bien, mira, nosotros el pasado domingo primero de, del mes corriente, del mes en curso, eh, no solo como Falvo, porque aunque el compañero asesinado por manos de la Policía Nacional y en ese entonces el gobierno del PLD con un fiscal policía de turno que estaba acá en el momento, fue abatido. Él fue militante del Falpo, de Falabel y del MPD, pero fue un revolucionario y no solo fue el Falpo, también se hizo la ofrenda floral con más organizaciones, entre ellas la Coalición Revolucionaria, que es un proyecto que se está llevando a cabo acá en San Francisco, donde diversos partidos de izquierda se reúnen y coordinan ciertas actividades para darle continuidad a los procesos de lucha y ir forjando la unidad. En estos momentos, eh, el coordinador de la coalición es el compañero y profesor, el histórico dirigente de ADP, que también fue eh, Daniel Almanza, quien es parte de otra organización, pero en este momento es quien coordina la coalición. Y como Falpo y Coalición Revolucionaria, y amigos de Vlad y también familiares, hicimos esa ofrenda floral para mantener siempre viva la, la presencia del compañero y Decir como que pues sería prácticamente lo mínimo que podríamos hacer porque seríamos unos sin principios si la fecha de un camarada caído la dejáramos pasar por alto. ¿El proceso seguirá ¿Habrá más actividades en cuanto a este proceso de exigir justicia sobre su compañero Vladi? Sí, nosotros no vamos a descartar nunca ningún proceso. Sabemos que estamos luchando contra un sistema corrompido y que no quiere arrojar luz al final del túnel. La actual fiscal tiene el expediente archivado, tiene el caso archivado y quizás ellos creen que nosotros olvidaremos, pero nosotros tenemos memoria y San Francisco tiene memoria. Tristemente cayó el compañero, como han caído otros, como cayó Minto Diloné, cayó William Miese en los tristes dos años de Balaguer, eh, cayó Salvador Ten y Ten y otros mancorizanos revolucionarios que ofrendaron su vida por mejores condiciones de vida. Y queda de nosotros los que estamos aún de pie, mantener viva su memoria y llevar a cabo los procesos que hayan que hacer, que hayan que llevarse al escenario que sea necesario para exigir justicia y darle continuidad, porque sabemos que... Vivimos un sistema sumamente corrompido, hermano. ¿Qué le han dicho las autoridades respecto al hecho? Mira, cuando el caso estaba en su efervescencia, podemos decir, las autoridades eh, especularon mucho. Desde el primer momento decían que había sido con un arma de fabricación eh, casera, casera, entiéndase una chilena, que etcétera, etcétera. Pero se, como, se ha comprobado que siempre, como se fue desde el primer momento, fue la Policía Nacional quien disparó desde la esquina de la Avenida Libertad con Papi Olivier. Resaltarte que en ese entonces se formó una comisión para darle continuidad al caso, y el difunto y fallecido ya, nuestro querido amigo, el periodista Pedro Fernández, que todos lo conocimos, era parte de la comisión. Y recuerdo que renunció de ella, porque él, él dijo, pero no puedo mantener una, mantenerme siendo parte de una comisión que solo nos llama cuando van a interrogar a los jóvenes de los grupos populares, pero entonces cuando llaman los policías nos dejan fuera de, de, de la comisión. O sea, fue una, algo amañado, como decimos, un crimen de Estado protegido por, por todos los organismos. Entonces, eh, eh, el nuevo general, ¿ustedes se le han acercado?, eh, se, ¿Se va a hacer otra comisión? En la actualidad no nos hemos acercado al nuevo general. Si en algún momento se puede dar un diálogo, nosotros somos una organización democrática y podemos dialogar, estamos dispuestos al diálogo con él o con quien sea, excepto con quien se fue, que fue parte de los asesinos de Vlad y que fue Sena Roja. Pero ya actualmente ese caso se puede decir que no está mal a la policía, ya queda del Ministerio Público, que sí debe darle de curso, como dicen, al caso, que lo saquen de, de, de ese archivo que lo tiene y que le den curso al caso porque fue un policía que disparó y todo el mundo lo sabe, solo la... ellos cuando se vendan los ojos. Tienen la pista, tienen mucha pista ya de, de, de ese tipo de cosas. Sí, sí, ¿Vale? eso eso fue algo algo que todo el mundo sabe y vio y entiende. Ahora bien, lo que uno nunca pudo decir fue fulano o fulana. Y sí. tal. Pero sí los policías que estaban en esa esquina, apostados en ese momento. Lo que había era que llamarlo a toda la justicia, que fue lo que el Ministerio sí. Público no hizo. ¿Qué tiempo tiene ya? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, se, qué eh, se conmemora del tiempo del fallecimiento de Blanco? Bueno, el pasado domingo se con, conmemoramos del asesinato del compañero cuatro años. cuatro años. Fue el primero de agosto del año 2017. Fue abatido aproximadamente en eso de las nueve de la mañana, no había algo de la mañana iniciando la jornada volgaria, podemos decir. ¿se quedará el FAPO de mano cruzada o tienen un plan B en cuanto que ignoren este llamado que ustedes están haciendo? No, oh, nosotros seguiremos de frente al sol y con las estrellas en la frente el camino quizá puede ser largo pero seguiremos hacia adelante eh, no vamos a desmayar no vamos a dejar que la antorcha de la rebeldía, de la justa rebeldía se nos apague en el proceso nosotros continuaremos nosotros estamos dignidad contra corrupción en este caso. Sí. E impunidad también. Así es. Es así, es así. Es lamentable porque Vladi era un muchacho que era querido por todo, dentro y fuera de la organización. Y dejó una familia y, y, sus hijos, y los hijos en ofrenda. Eh, todo el mundo sabe que eh, Vladi era de la glor gloriosa eh, Javiela. Sí. Javiela, es. todo el mundo querido totalmente. Era nuestro amigo también y un joven trabajador, y esto tiene que aclararse, el pueblo debe tener una, una respuesta, no tanto el falpo no tanto el MPD, sino el pueblo, porque tenía amigos, tenía familia, tenía hijos. Mira, cabe destacar, esto aparte de, de esa trayectoria de Vladi como trabajador, quien se desempeñaba como mecánico de motocicleta, como le decimos en el gol popular de motores y pasola pero también dirigía la guagua de la Federación de Estudiantes de la UAS donde se familiarizó con muchos estudiantes y creó una gran amistad. Pero, aparte de eso y de los dos hijos que dejaron de enfadar, ¿tú sabías que esa familia ha sufrido ya dos fallecimientos de dos grandes revolucionarios que han tenido en su seno? Sí, el abuelo él fue asesinado. El, sí, el abuelo también era un revolucionario muy conocido. El abuelo él fue un destacado dirigente campesino de esta zona, que también militó en el MPD. En ese entonces no existía Falpo como grupo democrático, pero sí el MPD y fue asesinado en los 12 años de Balaguer, fue apresado, allanado, y le dieron un argumento tan mediocre a la familia, que él se suicidó en la fortaleza. Cuando los familiares descartaron ese, ese informe, los mismos presos, porque escucharon la tortura, y un señor que en ese momento, teniendo ya pistas de que podían allanarlo, no se quiso ir de su casa porque decía que no era un delincuente, y que lo que buscaba era un pedazo de tierra para cada campesino y un mejor país. O sea, una familia que ha sido golpeada no solo por los partidos, por el sistema directo que ha sido golpeada. ¿Qué te iba a decir el FARPO en los próximos días? Bueno, eh, todavía no hemos definido un plan exacto, directo, exactamente hacer esto, esto, esto. El pasado lunes podemos decir que nos reunimos como Movimiento Popular, que ya es otro escenario donde entran los grupos democráticos de, de sectores de lucha. Y estamos definiendo un qué hacer porque hay muchas cosas que hay que darle salida. Aquí hay un puente de Ugamba que hay que construirlo, un puente de Vijao, de Rivera de los Sánchez, en la zona de Palmares, el lado de atrás. Los moradores del barrio Azul, que se dice que hay terreno, pero terreno es lo que más hay, si el Estado le interesa, hay que construyan. Y un sinnúmero de cosas más que hay que darle salida. Un hospital nuevo en la salida del agua, que se está trabajando, pero muy lentamente. Muy lentamente. Tenemos Así información que tienen un personal muy mínimo. y Si tienen un personal mínimo, entonces en qué año van a terminar por completo el hospital. La circunvalación también que se empezó y no se, se empezó terminó. y también la circunvalación está parada. Y sí. así hay otra serie de demandas que, que el pueblo necesita. La plaza de la cultura, nadie habla de eso. Se habla ahora del asunto de, de Rabo y esa cosa porque se salió de la mano a las autoridades que han sido cómplices de eso. Porque todos sabemos que aquí no se mueve nada si las autoridades no son cómplices en ese mundo de micro, microtráfico. Sí. Ahora bien, se, se habla de eso, pero no hablan de una plaza de la cultura donde los jóvenes puedan desarrollar una mente sana y con un nivel de otra índole donde puedan salir futuros artistas y otras cosas de ahí. Sí, sí, es así. Pues nosotros siempre estaremos a la disposición de ustedes y de cualquier grupo popular para gracias, que vengan gracias. y se expresen aquí y pongan sus actividades en agenda para que todo el pueblo porque es bueno que todo el pueblo sepa actividades de personas que están en su casa y quisieran asistir en cuanto a eh, las actividades que ustedes realicen con el caso de Brady. Aquí estaremos a sus órdenes siempre. Gracias, gracias, hermano. Señores, seguimos.